Hola, un domingo más, eh, aquí con nosotros iPhone Digital, Raúl López hablando, mi compañero Héctor como siempre aquí, acá, eh, Muy buenas, Tertulia. muy buenas, sí. ¿eh? Eh, bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas bastante interesantes, variadas como siempre, uh -huh. eh, el tema de los cargadores de Apple que no son eh, originales, que dan problemas, pueden ser peligrosos, el tema de iPhone 8, iPhone uh -huh. 7, la, la próxima actualización que va a haber de iOS 10, que posiblemente ya corrija bastantes problemas que tienen muchos usuarios y luego también pues algunos consejos para comprar en páginas web bastante más baratas ahora que viene Navidad para poder comprar regalos y bueno, alguna cosita más que puede ser que se me haya olvidado. Sí. Bueno, pues por mi parte, ¿todo correcto? De acuerdo, sí, todo perfecto. Vale, vamos a ello. Empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar eh, contestando a uno de los usuarios que nos ha puesto un comentario. Nos propuso un tema, sí. sí a a Toni Mateo, un saludo Toni. Buenas. Gracias por preguntar. Eh, la cosa es que lo que preguntó el usuario era eh, qué opinábamos de las tiendas tipo Aliexpress, Alibaba, estas tiendas de, de venta online, eh, normalmente de China, que venden al por mayor, mm. directamente del fabricante y tienen una cantidad de productos eh, increíbles. vamos. Eh, bueno, yo la verdad no tengo demasiada experiencia He comprado alguna vez, pero cosas muy puntuales Y sí que tengo familiares que, que son bastante asiduos hecho. Que sí. compran bastante y en general no han tenido ningún problema Ningún problema dentro de lo que cabe esperar ¿no? no son productos de una altísima calidad No son productos tampoco... Bueno, hay de todo, ¿vale? Pero lo que suele comprar, de gente que yo conozco, son más bien cosas económicas eh... vale. Y luego también el tema de los plazos de envío Que normalmente son más largos de lo normal Pero bueno, sí, hay que tener Compensa en con el tema del precio Que como mínimo son dos semanas, ¿vale? De envío, entre dos semanas y un mes puede ocurrir que te retengan en la aduana el producto que hayas pedido uh -huh. eso puede ocurrir alguna vez sobre todo también depende del tipo de producto que hayas comprado y tal en ese caso sí que puede alargarse hasta dos meses por tanto si estáis pensando comprar algo en este tipo de tiendas eh, para navidades pues tenéis pues pues que, que ya. hacerlo ya y bueno y ya veríamos si llega o no llega Sí, eh, yo por ejemplo sí, eh, que he comprado en gearbest que es otra de las páginas que a lo mejor no, no se conocen tanto pero también funcionan bastante bien están también en español que eso es una parte bastante buena he comprado alguna batería externa que he hecho algún tipo de, de unboxing a un dron, etcétera, y yo tampoco he tenido ningún problema. Si sí. Sí, la diferencia entre Gearbest y, por ejemplo, Aliexpress aliexpress es como una especie de Amazon. Significa que cualquiera puede vender, ¿vale? Hmm. Entonces, claro, la confianza que tengas en el vendedor, pues depende. Hay que mirar muy bien la puntuación que haya tenido ese vendedor, cuántos productos ha vendido, ah, vale, vale. qué comentarios tiene positivos, porque claro. Puedes comprarle a alguien que no conoces y de China, ¿no? un poquito complicado. Vale. Herbés, por ejemplo, sí que eh, es una empresa que solamente son ellos los que venden. Los productos son los sí, que sí. revisan o ponen a la venta o fabrican. Entonces ahí sí que hay una diferencia. En uh -huh. el caso de Alibaba y otras, pues no lo sé, sea, hay que ver en cuál de estas dos categorías eh, entraría. Vale. Bueno, siempre también hay que recomendar no buscar la ganga excesiva, ¿no? Si hay un producto que, yo qué sé, un disco duro de 512 gigas, eh, 1,50 euro, pues... No, no, no lo creáis, eso ni en China ni en ningún sitio ¿no? ya. Ese tipo de cosas Y bueno, y productos relacionados con Apple pues Hay que verlo a lo justo Entonces, ¿qué me recomendaría Si me voy a comprar, por ejemplo, un cargador A ver, cuéntame porque sé que tenéis ¿Un cargador? algo ahí sí, un cargador viene, viene bien, viene bien porque vamos a ver La siguiente noticia que tenemos hoy Ha habido un estudio que han realizado que dice que el 99% de los cargadores clónicos o que no son oficiales de Apple sí. Están dando problemas de seguridad Bueno, han, no han pasado las pruebas de seguridad más básicas Vale El 99% es muchos, ¿vale? Prácticamente todos los que se han probado Bueno Bueno, eh, claro, estos son de dusa procedencia Porque la verdad es que el análisis se ha centrado sobre todo en tiendas de segunda mano ¿Vale? Ya han ido un poquito yo creo que a... a ah, apurando, vale, aire, no. Sí de, Demasiado de calidad, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que ese tipo de productos Entre que el proceso que de fabricación que tienen en China o en otros productos o sea en otros países que bueno que habría que ver un poco el nivel de calidad que tienen porque lo que me interesa es volumen y, y, y economía no hay que tener cierto cuidado con este tipo de, de productos, desde luego claro siempre se aconseja y nosotros también aconsejamos que se compren los originales, pero la diferencia de diferencia a veces es excesiva. Sí, lo único que también a lo mejor te puedes atregar tontamente porque realmente los productos de Apple son ser productos caros uh -huh. y por querer ahorrarte a lo mejor en el cargador pues puede ser que tengas problemas o que te tenga algún problema el dispositivo y a lo mejor eso la, la cobertura de la garantía no entra, etcétera, claro, ya hay que llevar cuidado porque a lo mejor sí. también hay cargadores que no son originales de Apple Vale, pero a lo mejor sí que están certificados por Apple o sí que tienen algún tipo de permiso, etcétera Que eso también puede ser un poco más barato y que también puede ser válido sea que... Sí, la cosa ha ido un poquito más allá e incluso Apple ha denunciado a algunos usuarios de Amazon Porque están vendiendo copias que según ellos perjudicaban seriamente a la seguridad de sus propios usuarios Vaya. Entonces, bueno, fijaos hasta dónde está llegando esto Apple está empezando a tomar medidas un poco en el asunto es verdad que se venden muchísimas falsificaciones todos conocemos, ¿no? En cualquier comercio local incluso puedes conseguirlas sí, seguir. Pero bueno, cada uno también es libre de elegir, ¿no? Lo que quiera. Claro. Vale, no? pues a lo mejor siguiendo con la, con la estela de Apple, vender, no vender y tal, pues está ahora mismo también un poco complicado porque el tema de los iPhone 7 ya empiezan a salir un poco <coughs> pues estimaciones y parece que se están vendiendo un poco menos de lo, de lo que se esperaba de los iPhone 7, en concreto para el, este último cuatrimestre 2007 se ha vendido un millón menos que el año pasado, eh, uh -huh. el año pasado creo que fueron pues, 75 millones o algo así, pues este año ha sido 74, y luego las estimaciones que se están viendo para el primer cuatrimestre, pues es algo parecido, el año pasado, eh, 2016 fueron eh, aproximadamente 44 millones, se espera para principios del 2017 el primer cuatrimestre, uh -huh. sean 2 millones menos, sean 42, entonces es un poco raro que, bueno, <coughs> cada vez vaya un poquito menos, ya salieron esos resultados en los, eh, los eh, informes financieros de Apple, eh, acuérdate antes del lanzamiento del MacBook Pro, sí y bueno y estos números ya empiezan a, a, ya a asegurar o a confirmar, <coughs> o tengo la voz, a confirmar de que realmente se está vendiendo menos iPhone. Sí, eh, posiblemente estos números que estamos contando, bueno, sean un poquito mejores de lo esperado, porque ten en cuenta que como todos sabemos, el Samsung Galaxy Note 7 eh, uh -huh. se dejó de vender en todo el mundo, entonces el, el equivalente a este era el iPhone 7 Plus y a lo mejor ahí se vendieron más... Ha quedado o, un hueco, ¿no? L más libre, para así decirlo. Y a lo mejor las claro. previsiones que se esperaban para el iPhone 7 Plus han sido mayores de las que a lo mejor se habían previsto en un primer momento, uh -huh. pero fue algo puntual que nadie, nadie se esperaba. Entonces, pues bueno, eh, estamos en tiempo de hora baja de, de Apple Pues es muy pronto para decirlo De momento, eh, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo Bueno, sigue siendo, en cuanto a número de ventas El segundo mayor de, de dispositivos móviles y smartphones por, por detrás justamente, precisamente, de, de Samsung Que por cierto, viene bien que comentes esto porque... ¿Quién es el tercero? A ver La siguiente no noticia, el tercero, es Huawei Ajá. Ajá. La siguiente bien. noticia es que declaraciones del, del jefe de Huawei eh, Pretenden superar a... Apple en cuestión de dos años, para finales de 2018 quieren intentar superarles, no queda claro si es en número de ventas, o sea en número de unidades vendidas o en volumen total, obviamente es mucho más factible que sea en número de unidades vendidas, claro. porque claro, iPhone se venden quizás menos que Samsung por ejemplo, pero los productos son mucho más caros, entonces claro, el volumen de ventas es mucho mayor. Huawei pues tiene muchas ventajas, ¿no? La verdad que por ejemplo ha pasado de no existir a estar en tercera posición en número de ventas en cuestión de años, en muy poco tiempo, es una marca que al menos aquí en Europa se desconocía totalmente Sí, ¿no? La evolución es meteorológica Y sí. ha pasado a tercer puesto, entonces es algo eh, impresionante Y mira, los, los datos de hecho hablan por sí solos, ¿vale? Como decíamos, Samsung es el primero en número de ventas con 75 millones de unidades eh, Apple 45,5 y Huawei 33,6, vale, ya le sigue bastante de cerca, hablamos de un porcentaje de mercado del 20% para Samsung 12% para iPhone y 9% para Huawei, así que sí, le, le, le pisa los talones sí. y hay que tener en cuenta que Huawei ha sacado primero un dispositivo de gama alta que estuvimos hablando hace un par de capítulos el Huawei Mate 9 sí. que ese ya puede competir por arriba con Apple, pero es que también tiene productos de gama muy baja, vale, de, incluso de hasta 60 euros o 66 dólares o por ahí sí o sea, que también toca gamas bajas ¿vale? en claro. Caso, Entonces, claro, en cuanto a unidades vendidas es fácil Porque tiene una gama de productos mucho mayor que las de iPhone Que al fin y al cabo solo tiene las tope Y bueno, el SE, que aún está por ahí vendiéndose bastante Sí, bien. pero tiene que, que llevar cuidado a Apple Porque realmente, como ha dicho el Mate, el Mate 9 Como me hubiera dicho Héctor uh -huh. eh, Ya es de gama alta Entonces eh, Apple puede decir Bueno, mientras que siga haciendo productos de gama baja, media, me da igual uh -huh. Pero ahora mismo ya tienen que un poco... Ya empieza a pisarle el terreno, por así decir, el suyo Y claro, bueno, sí. puede pasar cualquier cosa Claro. Ya veremos, la verdad que va a ser interesante la evolución Y la competencia en general siempre beneficia al usuario Al consumidor, porque los precios van en función de esto Así que veremos, veremos qué es lo que pasa Pues mira, hoy parece que vamos en la de las cosas Pues parece ser que Apple también, viendo estas cosas Pues puede ser, parece ser que ya se están poniendo un poco la pila. Y ya directamente está eh, según... Un, un informe que ha sacado o una noticia que ha sacado de Wall Street Journal que bueno, ya por eso hemos publicado la noticia porque viene de un medio de comunicación bastante importante uh -huh. empiezan a decir que parece ser que ya está empezando a exigir a, a los fabricantes de pantallas eh, bueno que empiecen a adaptarse para las nuevas pantallas OLED entonces, eh, posiblemente, eh, eso ya sea una señal de que el próximo dispositivo de, de, de Apple ya no sabemos si va a ser como hemos dicho muchas veces, todavía es pronto si va a ser el iPhone 8, el iPhone 7S porque el año que viene como es, es el aniversario de, de Apple eh, eso nos podría dar pista ya de las nuevas características del próximo modelo entonces uh -huh. habría que estar un poco ahí atentos porque ya de confirmarse eso eh, está claro que sería un paso bastante importante eh, no os creáis que es una noticia mmm, que puede ser un rumor así muy exagerado primero por lo que os he dicho del medio de comunicación que lo ha dicho y segundo porque tanto el Apple Watch como la la Touch Bar que tiene su MacBook Pro ya está, mm. está pantallas no, con ese tipo de tecnología. Ajá. Es decir, que ahora mismo no sé una tecnología nueva o con la que sí. eh, Apple todavía no está trabajando. Sí, además es un rumor que ya viene bastante tiempo. Ya se ha hablado mucho sobre ello. Hay varias empresas con las que ha, ha estado contratando o al menos contactando Apple. Sí. O sea que sí, todo apunta a que seguramente el siguiente iPhone tenga pantalla OLED. Si no el siguiente, el, el siguiente, ¿verdad? Pues tiene que estar ahí a punto de llegar. Y, y no penséis que es una tontería, que bueno, una pantalla OLED que es simplemente, también tienen ya algunos dispositivos de otras marcas, es que también uh -huh. lo bueno que sería es que el Touch ID ya, es inco ya estaría incorporado dentro de la pantalla, vale que no sería algo novedoso, uh -huh. eh, que, que lo puede permitir ese tipo de, de tecnología. Entonces eh, podríamos ver también que a lo mejor eh, no tendría bordes el iPhone, vale porque ese tipo de, también de pantalla podría llegar de, de borde a borde sin tener que usar Ajá. algún tipo de marco. Sí. entonces podría haber un cambio de diseño y de funcionalidad bastante importante ¿vale? que sí. también puede aportar este tipo de, de tecnología Vale, interesante, habrá que, habrá que ver Bueno, pues vale, pues voy a hablaros ahora de la nueva actualización que ha salido para iOS porque llevo bastantes semanas al estar viendo más noticias sobre iOS voy a traer una... bueno, digamos que es buena, ¿no? Sí. Y es sí. que sí. iOS, la versión 10.2, va a tener ya la Beta 5 en el aire y bueno, no tiene demasiadas mejoras, ¿vale? Tampoco es que sea muy espectacular, trae algunas cositas visuales ¿Vale? Como bueno, backgrounds nuevos, emojis. Eh unos widgets nuevos, actualizados y tal. Y sobre todo se ha focalizado mucho en la aplicación TV, esta nueva que va a tener, ¿vale? Para unificar en dispositivos de Apple y sí, tal. Sí, que también estuvimos hablando de ella, sí. sí. Entonces se pero... ha puesto mucho énfasis ahí porque se sabe que fallaba en varias cosas y tal. De hecho, sigue fallando. Hay un fallo conocido en esta versión, que es que si la instalas no puedes volver a instalarla. Así que <risa> si lo vais a poner... Gracias, pues, no que no a decir que... nada malo. Entonces. <risa> vale, vale, pero voy a lo bueno. Lo bueno es que esta actualización se ha producido, tan solo, cuatro días después de la anterior, ¿vale? De la beta 4 a la beta 5 han pasado cuatro días. En tan poco tiempo pues todo apunta a que seguramente está a punto de salir ya la versión oficial que estos son como los últimos retoques que han querido hacer y lo quieren tener listo para Navidad. Sí, ¿vale? porque Esto es todo lo que da sensación para que todos los nuevos productos que vayan vendiendo se en Navidad vengan con esta nueva versión de iOS que ya tiene la TV bien integrada ¿vale? y empezar a tener ese producto colocado en el mercado. Así sí, que bueno, es una buena noticia porque es una nueva versión de iOS que ya hemos visto que la 1.1.1 da mucha. Estaba viendo unos problemas y tal. Entonces, oye, cuando salga la 2 oficial, casi que estaremos contentos porque <risa> se habrán quitado de encima unos cuantos fallitos. ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que pasa. Y bueno, ya para acabar, pues una noticia así bastante curiosa. Eh, bueno, puede ser que ya la hayáis oído y tal, pero bueno, nunca está mal recordarla. Eh, han acusado a un empleado de Foxconn de robar 5.700 iPhones. 5.700 <risa> iPhones. Sí, sí. A, a... Bueno, pero... yo, sinceramente, cuando está empezando a informarme, a ver la noticia y tal, eh, me lo he puesto un poco en duda, porque esto o sea, me parecía ya demasiado de película. Estoy... Porque... Como la noticia que ya que vimos una vez, ahora sé qué pasaba con. 94 sí, o 90... no sé cuántos en, en el pegados cuerpo? al cuerpo, sí. Pero 5.700. 700 ha tenido que hacer viajes, ¿no? <risa> Sí, pues, pues te digo, yo es que soy un poco escéptico y me he puesto a hacer cálculos y he dicho, porque fue entre, fueron iPhone 5 y iPhone 5S, digo, bueno, pues sí. son dos años, ¿no? Ajá. Digo, vale, dos años, 365 por 2 es unos 720, 730 días, ¿no? Sí. Entonces he dividido 5700 entre 730 y tenía que robar, pues entre 7 y 8 otro iPhone al día. O sea, es, digo, es, es un trabajo, es, es un trabajo en sí, ¿no? Tienes un trabajo y aparte tienes otro trabajo más, porque... Sí, sí. Madre mía. Pero parece... Claro, eso a pisillo a, a, Antes de seguir leyendo la noticia Pero claro, lo que pasaba es que eh, Ya me parecía demasiada película Había convencido a otros 8 o 7 empleados De la, de la misma planta ajá para que la ayudasen. Yeah. Todo lo que hacían es luego en esa misma ciudad eh, revendían estos, estos iPhone ¿no? pues a un precio bastante módico, que yo he hecho la división y salía pues, a unos 385 dólares uh -huh. y claro, pues, entonces ahí ya tiene un poco más de sentido, ¿no? yeah. porque que le haya echado el cable a alguien si no es, que es imposible, ¿sabes? <risa> lo que sí, pero decir? también qué poca vista, ¿no? Porque claro, que falten 5.700 móviles de, de la fábrica yo creo que eso se notará, ¿no? O sea, a no ser que estuviera metido en el ajo alguien del inventario, que ahí es donde quizás... Está bien ¿no? que me hagas, me hagas la pregunta, eh, claro, el, trabajaban justamente en un departamento que, que usaban los iPhone eh, para hacer el testeo. Ah, Entonces ya. una vez que hacen el testeo de esos iPhone, en teoría esos iPhones se tienen que destruir. Ah, ya, Pero ya. ¿Qué pasaba? ¿Que no se destruía? Lo he probado, pero no ha quedado muy bien la prueba. Tráeme 5.700 más, que tengo que seguir probando. No. Y bueno, parece tontería, pero es que el han caído 10 años, pero a lo mejor incluso le compensa, porque dicen que había amasado una fortuna de 2.200.000 dólares. Ya, ya, ya, Entonces, no sé si compensa, pero bueno, igualmente, hombre, era un negocio. Yo creo que tú y yo, en toda nuestra vida, vamos a ganar 2.200.000 eh, dólares, ¿eh? O sí, sea, que… ¿Ha salido Tim Cook? Mándanos algo de… <risa> De de la panoja <risa> Bueno, sí. pues ha estado graciosa la verdad la... Bueno, graciosa no creo que para el pobre hombre que lo han cogido Ya, pero cuando te metes las cosas Ya sabes a lo que vas, ¿no? Sí. <risa> Bueno, pues nada, eh, hasta aquí un poco el resumen de noticias Dentro de este puente aquí en España eh, sí. Casi vacacional Esperamos que os haya gustado eh, Si os ha gustado, darle al like Suscribiros, Suscribiros como siempre Y, y igual, al igual que ha hecho Tony Si queréis que hablemos de algún tipo de noticia Algún tipo de contenido en concreto tal, Pues nos lo, nos lo decís en vuestros comentarios O nos escribís un correo electrónico Y lo preparamos para, para el próximo vídeo Exactamente Bueno, pues nada más, nos vemos la semana que viene Muchas gracias por estar ahí vale. Hasta luego, hasta luego.